francamente me parece realmente interesante cómo el mundo se está dividiendo en dos literalmente nos están llevando en el sistema a que hagas parte de los ricos o vas a ser parte de los pobres yo no sé si ustedes están dando cuenta que el sistema está buscando desaparecer la clase media a través de medias muy populistas o inclusive aumentando los impuestos fuertemente porque lo que están buscando es que en el futuro cada uno de nosotros haga parte de un lado o del otro y si no estás en ninguno de esos dos lados muy seguramente vas a estar viviendo la de algo que ellos llaman la renta básica universal lo más interesante del asunto es que la gente cree que posee pero realmente no va a poseer en el futuro, en los años venideros las personas realmente prósperas son aquellas las que van a lograr poseer algo es decir, que realmente posean su casa posean su carro, posean tierra o sea, que seas realmente dueño pero el sistema lo que realmente está buscando es que no poseas absolutamente nada nos están quitando absolutamente todo solamente lo que vas a poder hacer es rentarlo, es decir, rentar tu carro, rentar tu casa, rentar la tierra donde vives, rentar absolutamente todo, pero no tendrás nada. Como dicen ellos, para el 2030 no serás dueño de nada, pero serás feliz.